Yeah el quilombo está armando a tu puerta que no se meta. Nadie que venga con máscaras y con careta. La adrenalina está como la nafta, solo aumenta cuando la cosa se elegir entre lo bueno y lo que resta. El veneno te lo dan en saque y en bolsa. La tentación zarandea como aroma buena en tus fosas. Nasales ¿y cuánto vale? ¿Cuánto sale? Si quienes dicen que mata te lo venden en partes iguales. La noche buena, amiga, siempre puesta para la joda. Turbia la guacha, pero se agacha te incomoda, víctima de derroches y fantoches que bancan la toma y a la molestia se hace falta se la toma toda, te recuerda que no existe derecho ni ley, aunque siempre que te coge de derecho y revés, que te hablen feo a veces es, que te hablen claro aunque esa luz es que ves, no provienen de los faros y suena la campana dando aviso a los gorrudos, que no te agarre privilegios de algunos suertudos, en su defensa tienen apellido no como vos, La ya no salen a las tres, o salen a las doy Ando con quienes nombran especie rancia Nunca por donde deba esquivar la vagancia Pero evitando contagiarme esa fragancia De aires turbios que manejan los de alta arrogancia Y tengo mi flema al producto de una juntada De aquellas que al infierno en pintas se asimilaba Como tengo mi frente es una nota tatuada Que me recuerda mantener mi cabeza concentrada Y líbrame del mal porque mal ya me hice con una quinta obligándome a beber de los elixires de yeah. una mujer luna que tiene de aprendices uh -huh. a quien osamos de salir cuando nadie nada nos dice ah, ah, ah. Practico magia negra para hacer aparecer un objeto extraño que nos calme la bronca y estrés laburando por necesidad porque hay que comer pero nadie se quejó de la esencia que sació la sed será que el día para las cuentas que no funcionan o no las cuentas para que de noche solucionan, no sé, pero te corren con leyendas urbanas y los vagos persecuta por no aparecer tirados mañana entregados como bandidos sin opciones aunque sabemos que tenemos una salida Nos cabe la forma que forma nuestra saliva Cuando nos responden nuestras funciones Enseguida y adicciones hay en todos lados Es el precio que la sociedad no tiene pagado La herencia que nos dejan de legado, La incapacidad del hombre para no caer en lo malvado Y en el alba domina un mareo Con esa cualidad de mover pero en zigzagueo Estoy pisando fuerte pero superficie no veo la dibujo mientras que pueda seguir moviendo los dedos Tengo la ventaja de un largo sueño Que recupere eso que se fue al darme con un caño Ni los meos eliminan el motivo de mis daños Quizás a la noche el reflejo de la falta de empeño Porque la luna sabe pero guarda los secretos De que no todos lo prohibido sucede en los guetos Si te chupas el dedo y te tapas los oídos No esperes darte cuenta de quiénes son los forajidos que en la resaca zafan al quilombo Por las huellas dejadas y haberle dado al bombo Pagando el combo de la gira y el reventón Porque en el fondo estamos todos en la misma situación Corto